¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz que está detrás de los videotutoriales de estructura de datos. En esta entrega el tema es... Stack, pilas. Se trata de una lista, una lista con comportamiento muy particular, muy especial. Vamos a hacer una presentación de los aspectos de la abstracción de la pila del stack... Y luego vamos a ver unas estructuras de datos que implementan estos conceptos. Stack o PILA es una lista, una secuencia que tiene un comportamiento especial. El comportamiento LIFO, el Last Int, First Out. Eso quiere decir que el último que entra es el primero en salir. Si tenemos un contenedor, vamos a tener la operación agregar, que es la que nos permite meter elementos incorporar elementos en este contenedor y los elementos se van a ir agregando como estamos viendo ¿eh? y el próximo que se agrega se incorpora arriba de los otros esto es una imagen es para tener una idea y visualizar cómo funciona cuando realizamos la operación extraer o sea cuando queremos sacar los elementos entonces el comportamiento lifo dice que el que sale es el último que entró ese no podemos sacar cualquier elemento, solamente se saca el último que entra. Como programadores sabemos que, dependiendo de la estructura de datos que se utilice para el contenedor, vamos a poder hacer la extracción como se nos dé la gana. Pero en realidad esta lista, este tipo de dato abstracto, tiene una restricción en su comportamiento tenemos que sacar el último elemento que entra en la comunidad de programadores la operación de agregar el elemento se conoce como push y la operación de extraer elementos como pop también hay una operación que es la que estamos viendo ahí pick en otros eh, ámbitos también se conoce como top que nos permite saber cuál es el próximo elemento que va a salir pero no lo saca. Las propiedades o campos, digamos, que nos dan otra información de esta estructura de datos, van a ser un valor booleano, que nos indica si está vacía, el empty, podría ser isEmpty, y también un valor entero que nos va a decir cuántos elementos tenemos en la pila. Las implementaciones de este tipo de datos abstracto suelen eh, implementar o representar el comportamiento de los humanos para recordar ya vamos a ver algunos ejemplos eh, caracterizando o clasificando la lista vamos a decir que es lineal porque eh, es una secuencia un elemento está detrás del otro es abierta porque efectivamente podemos identificar un extremo el punto por el cual se agrega y el punto por el cual se extraen los elementos no vamos a decir nada sobre si está almacenada en secuencia o enlazada porque eso va a ser una cuestión de cómo se implementa. Y por supuesto es restringida porque el acceso, la, la incorporación de elementos y la extracción de elementos debe seguir un comportamiento preestablecido. Entre las aplicaciones que implementan la estructura de datos stack o pila, que es la que... Eh, brinda el comportamiento del tipo de dato abstracto pila podemos comentar eh, los editores un editor de texto o un editor de algún tipo de, de, de trabajo nos facilita un botón o una opción que eh, nos permite deshacer o sea algo que hicimos lo podemos deshacer y en consecuencia podemos deshacer lo que hicimos antes que eso el comportamiento es de pila. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de un editor en donde escribo un texto y ahora voy a hacer otra acción, por ejemplo, eh, voy a insertar una tabla y lo que vamos a hacer ahora es eh, eh, escribir otro texto... Y ahora veamos qué es lo que tenemos con esta opción, con el botón de deshacer, que es ese. Fíjense en que me permite deshacer lo último que hice. Pero también me muestra una lista de todo lo que puedo deshacer. Pero claro, tengo que deshacerlo al revés de cómo lo hice. ¿Ve? Ahí des deshice el texto, la tabla y ahora lo primero. Y volví al principio. El, este editor también nos facilita eh, una contrapila para rehacer lo que deshicimos, que sería este otro botón. El, internamente el comportamiento es el mismo, es una pila. Lo que se saca de la pila de deshacer, se mete en la pila de rehacer. Otra aplicación que también utiliza la estructura de datos stack o pila son los browsers, los navegadores. Y nos facilitan ese botón que es para volver atrás. Dice: Dale, al, dale a la flecha, dale al volver atrás. Bueno, eh, internamente, esto implementa una pila con las direcciones de los sitios que ya hemos visitado. No es una pila pura, porque en realidad, cuando utilizamos el navegador y vamos de una página a otra, tenemos la posibilidad de retroceder una página, por supuesto. Pero también podemos, con el botón derecho en la mayoría de los casos, ver la lista de las páginas visitadas, que es el historial. Y a diferencia del editor, yo acá puedo saltar de la página donde estoy a cualquiera del historial. No necesariamente tengo que eh, seguir adelante el comportamiento LIFO. ¿Recuerdan que les dije que como programadores podemos hacer lo que queramos? Bien, el navegador no necesita el comportamiento LIFO puro podemos implementar un mecanismo en el cual los usuarios eligen de la historia a qué página quieren saltar en programación nos vamos a encontrar con una buena cantidad de algoritmos que eh, utilizan alguna forma de abstracción del stack de la pila por ejemplo vamos a tener algoritmos que se utilizan para trabajar con palíndromos. Un palíndromo es una palabra o una frase que se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, tiene las mismas letras, como Neuquén. Entre otros algoritmos que utilizan también la estructura de datos pila o stack, tenemos, por ejemplo, el cambio de base, que nos permite cambiar de una representación en binario a decimal o a octal o un algoritmo que implemente backtracking que es una técnica de vuelta atrás los juegos los juegos utilizan mucho las pilas la conversión de notaciones por ejemplo convertir una expresión aritmética que además se puede evaluar también convertirla de la forma eh, interfija o infija a una notación prefija o postfija y por supuesto la conversión de algoritmos recursivos a algoritmos iterativos, eso se logra mediante pilas también tenemos otros ámbitos en los cuales se puede utilizar el comportamiento LIFO y por supuesto eso implica utilizar alguna implementación del tipo de dato abstracto, stack o pila veamos el ejemplo supongamos que tenemos una pila de videos de dvd cada uno en su cajita porque no tenemos otro lugar donde donde guardarla y resulta que queremos ver top gun pero top gun está allí ahí casi abajo en la pila bueno la solución es bastante fácil simplemente ponemos una mano más o menos arriba de top gun y despacio lo sacamos eso sería Hacer lo que se nos da la gana con la estructura de datos. Sacamos el elemento de la manera en que podemos. Porque, por supuesto, las cajas de DVD no, no son pesadas, no nos complican. Y nosotros tenemos un par de manos. Si tuviésemos una sola mano no lo podríamos hacer. Pero, ¿qué pasa si en lugar de cajas de DVD fuesen contenedores? Y el que queremos sacar es justamente ese. No hay forma, tenemos que utilizar algún mecanismo que nos permita sacar los que están arriba y recién acceder al que nosotros estamos buscando. Pero en esta imagen todavía no alcanzamos a ver la necesidad de codificar un programa que implemente el tipo de dato abstracto stack o pila. Porque acá simplemente se trata de tener un contenedor arriba del otro, de guardarlos. Pero veamos esta otra imagen, que corresponde a uno de los cargueros más grandes del mundo. Ese es el Emma Marker, que carga más o menos 1.400 contenedores. Obviamente los lleva desde un puerto a otro en algún lugar del mundo. Esto es del año 2006. En el 2010 ya los barcos estaban cargando 2.000 contenedores. Una locura. Lo primero que tenemos que entender es que cargar y descargar esto no es una actividad que realice uno o varios humanos manejando esas gigantescas grúas que estamos viendo. Existe un software, un producto de software, que es el que organiza la carga y descarga, organiza cómo van a entrar los camiones con los contenedores, cómo salen, porque no es un tema menor. Imaginemos que Allí en la primera fila nomás tenemos unos 100 contenedores. Imaginemos que necesitamos descargar ese azul chiquitito que está ahí, el que tiene los do, los do, las dos pinturas, las dos marcas blancas. Tendríamos que sacar todos los contenedores que están arriba para acceder al que estamos buscando. Obviamente eso es tiempo y en los negocios el tiempo es plata. De manera que hace falta un producto de software que simule, que organice, la forma en que se ponen los contenedores en el carguero. Cuando llega a un puerto, qué contenedores se descargan, obviamente siguiendo el mecanismo LIFO, el de la pila, para poder salir de ese puerto y llegar al otro. De manera que hace falta un software, un simulador, toda una aplicación que es la que se va a encargar de... Disponer cómo se cargan, cómo se descargan los contenedores en eh, semejante barco. Obviamente, internamente ese software va a utilizar Stack. Ahora que tenemos en claro eh, el tipo de dato abstracto Stack o PILA y también su, su aplicación, podemos pensar en el algoritmo. De hecho, necesitamos un contenedor y podemos utilizar un arreglo. Un arreglo es una lista almacenada en secuencia. Para manejar cómo van entrando los elementos dentro del arreglo, cómo se van guardando y recordar cuál es el último, nos va a hacer falta un contador. De modo que necesitamos entonces el arreglo y un entero para llevar la cuenta de los elementos. El comportamiento. Push es el método que mete un elemento dentro de la pila, dentro del stack y la operación es, por lo que estamos viendo es lo ponemos al elemento en la posición indicada por cuenta e incrementamos el valor de cuenta de modo que cuenta nos dice cuántos elementos hay pero también nos sirve como subíndice para saber dónde ponemos el próximo elemento Veamos si nuestra idea es correcta, a ver lo hacemos de nuevo, cuenta cuando vale 0 nos indica que allí va el elemento, incrementamos cuenta ahora vale 1 porque tenemos un elemento, pero además nos sirve para indicar que allí en la posición 1 va a ir el próximo elemento, o sea en otro push el otro elemento entraría en la posición 1 y ahora incrementamos cuenta que vale 2. Dos porque hay dos elementos, pero dos también porque en ese lugar del arreglo vamos a meter el próximo elemento, un tercero. ¿Lo probamos una vez más? Sí, no hay duda. Nuestro algoritmo, nuestra receta de cómo debería funcionar esto, es así. Para extraer los elementos, el método es pop. que Saca el último que entró. En este caso, el último que entró es el que está en la posición número 1. Pero, claro, ahí, ahí ya tenemos el texto. Es fácil. Decrementamos cuenta y extraemos el elemento. A ver, cuenta vale 2. Si lo decrementamos, podemos extraer el elemento. Y además cuenta me indica que me queda un elemento en la pila. Debemos tener cuidado de no pasarnos del límite. Cuando vayamos haciendo los push, cuidado, no podemos meter más allá de la posición 4. Y cuando saquemos elementos, también debiéramos tener cuidado de no tratar de sacar elementos de una pila que está vacía. O sea, estas dos son, son condiciones de excepción que eh, tenemos que programar, tenemos que cuidar. Con todo esto en la mano, podemos eh, intentar confeccionar nuestra estructura de datos la implementación de todos estos conceptos abstractos. Lo vamos a hacer en Java. Acá tenemos un pequeño proyecto en el cual vamos a probar eh, la stack. A ver si funciona esto. Sí, allí está. ¿Bien? En este lenguaje de programación tenemos en la librería la posibilidad de usar eh, stack, pero vamos a hacer un ejercicio académico codificando una. Acá vamos a eh, poner... Eh, el nombre de una clase, vamos a incorporar una clase, obviamente se va a llamar stack, Bien. ahora podemos agregar un poco de código que es el algoritmo que hemos pensado, o sea sabemos que toda estructura de datos necesita un constructor, obviamente los objetos también, y el método para meter los elementos es el push y no devuelve nada, entonces vamos a incorporar el código para, para ello. O sea, vamos a decir que es public, no devuelve nada. ¿Y qué vamos a guardar en esta pila? Podemos guardar eh, elementos del tipo de letras, caracteres. Eso nos permite definir que el contenedor va a ser un arreglo de caracteres, que tendríamos que definirlo como eh, privado. Y también vamos a necesitar un contador, el, el entero, para llevar la cuenta de los elementos dentro de la pila. También privado porque es, forma parte de la estructura interna. Ahora ya sabemos qué es lo que hay que inicializar. Entonces este arreglo va a ser un nuevo arreglo de 100 elementos. Y el valor de cuenta, el valor inicial, va a ser 0 porque está vacía y además porque nos indica el lugar donde vamos a meter el elemento, el próximo elemento. De ese modo, el método push, cuando incorpora elementos, lo hace directamente en la posición subcuenta. Allí está. ¿eh? Y lo que tenemos que hacer después es incrementar en uno el valor de cuenta. El método para extraer, el pop, devuelve un elemento de tipo char. Es público, por supuesto. Y eh, de acuerdo a nuestro algoritmo, eh, dijimos que teníamos que decrementar el valor de cuenta y devolver el elemento que se encuentra en ese lugar del arreglo. A ver, allí tenemos el decremento y bueno, que devuelva el elemento que está en ese lugar. No lo sacamos porque devolvemos una copia del valor. Eh, la próxima vez que hagamos un push se va a poner encima de eso. Para probar eh, esto vamos a necesitar un código que nos eh, diga si la pila está vacía o no. O sea, nos hace falta codificar el método eh, empty o isEmpty, como quieran llamarlo. Que nos tiene que dar un valor verdadero cuando está vacía. Eso ocurre cuando cuenta es menor o igual que cero. Y falso cuando cuenta es distinto de cero. Mayor que cero en realidad. Entonces vamos a devolver el valor de verdad de una expresión lógica. En este caso cuenta menor o igual que cero. Verdadero cuando es igual a cero o menor. Y falso cuando tiene un valor positivo. Eh, de hecho nunca va a ser negativa porque no se lo permitimos en el código. Bueno, ahora podemos escribir código para probar esto. Lo que se conoce como un stub. Un código para, para ver cómo funciona. Ya lo tengo escrito, de modo que lo voy a pegar y lo comento rápidamente. Eh, se trata de una porción de código que crea un objeto del tipo stack. Y luego eh, mete, agrega, tres elementos, en este caso la letra A, B y C. Y luego, mientras eh, la pila no esté vacía, lo que hago es extraigo un elemento y lo muestro por pantalla. Ahora ya podemos probar este código. A ver, pongamos la pantalla de salida y ejecutemos el código. Ahí está, el mensaje CBA. Exactamente al revés de cómo las metimos. ¿Qué es el comportamiento LIFO? Eso es lo que tenía que mostrarnos. Nos falta incorporar el código para controlar las condiciones excepcionales. Por ejemplo, Tratar de meter un elemento cuando la pila está llena. Eso es en el método push. Esto es bastante sencillo. Cuando el valor de cuenta eh, sea mayor o igual a 100, que es el tamaño de nuestro arreglo, deberíamos disparar, es más, debemos disparar, una excepción. Eso se hace con throw y creamos la excepción, en este caso una excepción, runtime exception. No voy a hablar ahora de las complicaciones que tiene Java con las excepciones, pero bueno, con esto estaría bien. O sea, un mensaje en el cual le decimos, eh, señor programador, la pila está llena y usted no lo ha controlado. Lo mismo vamos a hacer en el método pop. Cuando el programador intente eh, extraer un elemento de la pila, pero esta está vacía, también disparamos una excepción. Fíjense en que en este caso no estoy eh, manipulando el valor de cuenta, sino que directamente uso la función que ya tengo creada. Esta es una buena práctica de programación, porque de esa manera no vamos a estar corrigiendo el código en dos, tres, cuatro lugares distintos. También vamos a incorporar el código del método que nos falta, el método eh, pick, que es el que nos permite... Eh, averiguar cuál es el próximo elemento que va a salir de la pila pero no lo saca de modo que es bastante parecido al código del pop lo copiamos lo pegamos y debemos tener cuidado de no modificar la estructura porque esto es un método que nos dice que va a salir pero no lo saca de modo que tenemos que tener ahí está ¿eh? simplemente nos muestra el dato hablando de buenas prácticas de programación acá ya tenemos 100 100 por todos lados bueno en dos partes nada más es prudente tener una constante entonces vamos a declarar una en java eso se hace con el modificador final eso dice que esta es una variable que no se puede modificar el valor después que se asigna y java nos permite darle el valor inicial o sea Máximo tamaño es una variable, pero no la puedo cambiar. La ventaja es que yo ahora puedo utilizar esa variable en este lugar, como tamaño del arreglo cuando se crea, y también acá cuando controlo que no me pase de ese tamaño. Luego, cuando quiera cambiar el tamaño de las pilas, en lugar de 100, que sean de 10, de 5, de 40, simplemente cambio el valor de la constante. Ahora deberíamos probar este código para ver que efectivamente todo funciona. A ver la pantalla de, de salida. Probamos. Sí, funciona correctamente. Ahora incorporemos eh, la condición de excepcionalidad. Vamos a pedirle a la pila que nos muestre, que nos entregue un elemento. Sabemos que está vacía porque ese ciclo lo, lo hizo hasta que estaba vacía entonces ahora vamos a obtener un elemento de la pila y lo vamos a mostrar nos tiene que dar un error a ver allí está y el mensaje la pila está vacía ahora les voy a mostrar la misma implementación el mismo código solo que esta vez va a ser en el lenguaje c++ acá tenemos nuestro código stub el código sustituto lo que hace es igual que el otro, creamos una pila, vamos a meter las letras A, B y C, y mientras la pila no esté vacía, vamos a ir retirando un elemento y mostrándolo en la pantalla. Luego vamos a probar la condición excepcional, y esta vez lo vamos a hacer dentro de un bloque try-catch, o sea, vamos a atrapar la excepción, de manera de que podamos mostrar el mensaje, en este caso vamos a hacer eso, mostrar el mensaje de error, o el mensaje de la excepción, eh, en un programa de la vida real, eh, debería tenerse en claro qué hay que hacer. El stack.h, acá lo estamos viendo, es la declaración de los métodos de la clase. Tenemos el constructor, el destructor, el push, el pop, el pick. Acá ya hemos incorporado el top y fíjense en que directamente llamamos o invocamos al mismo método pick empty y Count para saber cuántos elementos hay no lo usamos pero bueno y en forma privada tenemos el puntero a los datos la referencia y la cuenta y allí tenemos el código a ver si bien la sintaxis es diferente a java ligeramente diferente la semántica qué es lo que hace es lo mismo tenemos el constructor que crea el nuevo arreglo, pone la cuenta en cero. El destructor, en el caso de C++ tenemos que devolver la memoria. El push que controla que no nos pasemos del límite, luego mete el elemento. El pop que controla que no esté vacía, luego saca el elemento. El pick que hace lo mismo que pop pero sin sacar el elemento. Empty y con, exactamente lo mismo. Ahora, cuando probemos, cuando ejecutamos este código, vamos a ver que eh, la salida es eh, ligeramente diferente que lo que habíamos visto con el ejemplo en Java. En este caso, como estamos atrapando la excepción, no va a parar el programa, va a salir el mensaje, lo que tenemos allí está, ¿eh? Error, la pila estaba así es el mensaje que hemos preparado y no dejamos que el programa se pare, estamos controlando estamos atrapando la excepción ya hemos visto cómo eh, implementar un tipo de dato abstracto stack o pila tanto en java como en c++ pero lo hemos hecho para guardar caracteres qué pasa si necesitamos guardar enteros o necesitamos guardar autos o algún otro objeto esta construcción este código no nos sirve porque explícitamente hemos incorporado un arreglo de caracteres necesitamos entonces programación genérica tanto en java como en C++ y en C# es posible hacerlo mediante eh, unos templates, mediante unos eh, macros o unos nombres que nos permiten identificar un tipo de dato mediante un patrón y luego el compilador reemplaza ese patrón esa identificación, por el tipo de dato que se indica. En este otro proyecto tenemos el ejemplo. Fíjense en que la declaración del objeto Mi Pila ahora tiene entre los símbolos menor y mayor el tipo de dato que quiero guardar. De esa manera yo indico ...qué tipo de dato voy a guardar en la pila. Si ejecutamos este código... ...vamos a ver que hace exactamente lo mismo que el anterior. La ventaja de esta forma de programar... ...es que si yo ahora necesito que la pila... ...sea de enteros... ...no tengo que escribir código de nuevo... ...simplemente cambio el tipo en la declaración... ...y como esto es programación genérica programación que eh, me permite a mí eh, prescindir el tipo de dato porque el algoritmo es el mismo entonces yo puedo tener con el mismo código una pila para enteros incluso en el mismo programa podría tener pilas de enteros, pilas de caracteres, pilas de cadenas, etcétera veamos cómo ejecuta esto sin cambiar el código de stack directamente lo ejecutamos antes vamos a tener que compilar a ver, allí está ahora ejecutamos este código perfecto no importa el tipo de dato la pila funciona igual esto que acabamos de ver no es gratis hay que cambiar el código ahora no, no, no tenemos en, en stack, no tenemos el mismo código de hace rato C++ facilita lo que se llama los templates y justamente hay toda una librería y es toda una forma de programar. Vamos a explicar esto. Mediante esta sintaxis, template, y entre menor y mayor, eh, la palabra reservada class, también podría ir timeline. Eh, se pone acá el patrón. Se pone acá, yo he puesto la, la, la letra E, pero podría haber puesto otra cosa. De esa manera estoy diciendo de que vamos a utilizar algo que no está definido en este momento y cuando se declaren estos objetos se va a definir. Fíjense en que ese valor E es el que se utiliza como tipo de dato para elemento, como el tipo de dato que devuelve POP, pick y TOP y como el tipo de datos del puntero a datos. Por esas razones que hemos podido cambiar char por int sin tocar esta parte del código porque simplemente cuando codificamos con char e vale char y cuando codificamos con int el patrón e es el que toma el valor de int en este mismo archivo a continuación vamos a incorporar el código y lo hacemos de esa manera para que eh, el compilador pueda encontrar tanto la declaración de la clase como el código en el mismo documento caso contrario nos da error aquí podemos ver cómo el constructor recibe un parámetro que por defecto vale 5 ese parámetro se utiliza en la declaración del tamaño del arreglo que es del tipo E ya no nos preocupamos por qué tipo de dato es el destructor no tiene modificación simplemente elimina eh, cada uno de los elementos del arreglo y vamos a ver que el resto del código tampoco sufre modificaciones salvo esta cuestión de incorporar eh, template class E delante de cada uno de los métodos. En este lenguaje de programación hace falta eh, hacerlo de esta manera. Es la sintaxis, es la forma en que el compilador de C++ entiende los templates. En C Sharp, en Java, eh, se puede hacer lo mismo, incluso es más sencillo. En Python no hace falta porque Python no es un lenguaje tipado o sea que nosotros podemos declarar una pila y meter lo que se nos dé la gana en ella lo que nos falta ver es el uso de lo que viene en la librería estándar en este caso este tercer proyecto vemos que acá estamos incluyendo stack pero no algo que hemos escrito nosotros sino la que está en la librería estándar esta clase como prácticamente todo lo que está en la librería estándar, eh, tiene la nomenclatura de minúsculas, o sea, la clase stack es en minúsculas. Y los métodos push, pop, top, también están en minúsculas. Fíjense en que este, esta definición, esta implementación del tipo de dato abstracto, el método pop retira el elemento de la pila, pero no nos lo entrega. De modo que cuando codificamos tenemos que implementar un código en donde usamos primero top para obtener el elemento y pop para sacarlo. Si ejecutamos este código eh, vamos a obtener lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Fíjense en que no está el mensaje de la captura de la excepción. Hemos tratado de sacar un elemento de la pila sabiendo que está vacía y no hay excepción, no se ha disparado. Esto puede ser bueno o malo. Malo porque si el programador no sabe que el tipo de dato estándar de la librería estándar stack no dispara excepciones, puede creer que la cosa funciona bien. Y bueno porque no hace falta atrapar excepciones, simplemente hay que ser muy cuidadosos al programar. A continuación les voy a mostrar lo mismo, pero en Python. En este proyecto nuestro código crea una pila de la clase stack, mete tres elementos y mientras la pila no esté vacía, los va retirando y nos lo muestra. Luego tenemos una porción de código para verificar la condición de error y podemos probarlo. Verificando que efectivamente hace lo que ya hemos visto que hacen los otros lenguajes. Vamos a mostrar acá que Python no es fuertemente tipado. De modo que en esta pila podemos meter lo que se nos dé la gana. A ver, hagamos unos cambios y ejecutemos de nuevo. Y efectivamente va a mostrarnos los elementos que metimos en la pila. Solo que en orden inverso. Pero no solo eso. En este ejemplo, les quiero mostrar cómo es que podemos implementar eh, dos estructuras de datos para el mismo tipo de dato abstracto. Acá las tengo escritas y lo que voy a hacer es cambiar. Fíjense en que yo estoy tomando la clase stack del archivo stackarray, que es una implementación. Lo que voy a hacer ahora es cambiar por el archivo stacklist, que es otra implementación. Cuando ejecuto el código no hay ninguna diferencia, lo borro, ahora lo ejecuto, es exactamente lo mismo. No importa qué clase stack utilice, el comportamiento es el mismo y eso es lo que buscamos, eso es encapsulamiento. No importa cómo es adentro, la interfaz, el comportamiento que nos, brind nos brindan estos objetos es el mismo veamos ahora eh, cómo es la implementación la primera de ellas la que está en el archivo stack array es la que venimos mostrando en java en, y en C++ lo que hemos hecho acá ha sido importar eh, numpy recuerden numpy es todo un paquete que nos brinda eh, arreglos muy eficientes entonces cuando creamos el objeto pila o stack lo hacemos como un arreglo de objetos del tamaño que nos brinda, si no nos dicen el tamaño lo asumimos por defecto 10 ponemos eh, el contador en 0 y fíjense en que tenemos el código para push, para pop y para pick prácticamente igual en su semántica que lo que veníamos eh, haciendo también tenemos el método top que fíjense en que devuelve lo mismo que pick. Y por supuesto, eh, empty y count que los hemos definido como propiedades. En cambio, en la implementación que figura en el archivo stack list, lo que hacemos es utilizar una secuencia, una lista que está eh, incorporada dentro de Python. Acá podemos ver que el método push incorpora el elemento en la lista y no hace falta verificar el tamaño porque esta lista puede crecer infinitamente, bueno, hasta que se termine la memoria. El método pop sí verifica que la lista no esté vacía. El pick nos muestra el elemento. Fíjense en que tomamos la función len de datos, o sea, len nos devuelve cuántos elementos tiene esa lista y eh, con también nos devuelve ese valor, empty nos devuelve el control, top hace lo mismo que pick. Bien, o sea, el código es más de lo mismo, solo que en este caso estamos utilizando una estructura de datos interna diferente. ¿Cuál de estas implementaciones es mejor o peor? Y no podemos decirlo ahora porque va a depender de otras condiciones, o sea, cuánta memoria tenemos, necesitamos que sea muy eficiente, muy rápido, eh, las pilas que vamos a utilizar son pequeñas y no necesitamos que sean rápidas. Otras condiciones, condiciones eh, que se miden o se verifican en la aplicación, son las que nos van a, a indicar cuál de estas implementaciones eh, nos conviene utilizar. Antes de finalizar, vamos a tratar de tener un resumen de, de lo que hemos visto sobre pilas, sobre stack. Es un tipo de dato abstracto eh, que realiza un comportamiento muy particular, muy específico del mundo real. A veces no nos damos cuenta, pero en el mundo real las cosas se comportan de una manera muy particular, por ejemplo en el caso de las pilas. Y tenemos esta abstracción que en cada lenguaje de programación y dependiendo de nuestras necesidades, la vamos a implementar de una u otra manera. Incluso la mayoría de los lenguajes de programación nos dan ya al menos una estructura de datos que implementa ese comportamiento. De modo que no necesitamos hacerla todos los días o cada vez que empezamos a trabajar. Ya la tenemos. Lo que tenemos que estudiar y eh, tener bien en claro es si esa implementación de la abstracción es la que necesito para resolver el problema. Por eso es que tenemos que conocer la estructura de datos, conocer su comportamiento, entender cómo es que se puede hacer, cómo se puede mejorar, qué podemos cambiar para nuestro problema en particular. Tal es el caso del de último ejemplo, el que vimos en Python. Eh, podemos importar NumPy y vamos a tener una estructura de datos que implementa el stack muy, pero muy eficiente. Sin embargo, NumPy es una porción de código, bueno, muchas porciones de código, eh, que podrían ser totalmente innecesarias en una pequeña aplicación que va a funcionar en un celular eh, o, o en una tablet. Y resulta que la estructura de datos que necesitamos en ese momento con ese dispositivo no necesita ser tan eficiente. Entonces podríamos, en lugar de utilizar NumPy, podríamos utilizar arreglos eh, eficientes, que es algo que también viene con, con Python. Pero incluso arreglos eficientes también deberíamos importar un módulo. En cambio, si utilizamos directamente las listas que nos brinda Python, eh, no importamos nada y ya que tenemos que programar en Python, tenemos eso. Hay que analizar los requerimientos y qué es lo que tenemos que hacer para decidir cuál es la estructura de datos más adecuada. Bueno, con esto finalizamos esta parte, este video tutorial. Los veo en el otro. ¡Chao!